Bueno chicos ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión os traigo una nueva vídeo reacción a un vídeo que está bastante guapo y curioso. Vamos a vídeo reaccionar a un experimento que es Coca Cola y mentos debajo del agua. Así que sin más dilación comenzamos con el vídeo. estamos aquí con el vídeo vale vemos que pone una ah, vale vamos a ver un y bueno estamos aquí con el vídeo vamos a ver pone una Coca-Cola debajo del agua y la abre y ahora va a poner los mentos Uh quitamos el anuncio este. Vale, mola. Creo que va a molar mucho este vídeo, ¿eh? Ahí tenemos el. El mítico, el.. No te Coca-Cola, pero sin debajo de la boca, no Eso qué es. ¡LOR! ¿Eso qué es? ¿Qué? A la mierda la Coca-Cola, tú. Madre. Salió a tomar por... Color? LOL, salió a la mierda la Coca-Cola. ¡Puf! ¡Yo! Lo quiero hacer, tío. Es muy guapo. ¡Push! Un cohete. Cohete, cola. Ya en tus tiendas más cercanas. Impresionante. Vale, llega la hora del reto cogen ahí una, una caja bueno una caja no porque bueno una caja de cristal no sé cómo se llamaría vale la llenan de agua muy bien gilet vale con una espuma de afeitar ¡Qué guapo! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Lol! ¡Qué guapo! Se ve muy guapo debajo, debajo del agua. LOL. Qué guay, tío. Estoy flipando. Dios. Está guapísimo. Quiero hacer eso. Vale, esas son las bolitas eso de.. ¿Y qué va a hacer con la. ¿Qué estás haciendo con la bolita? ¿La va a romper? ¡Uh! Parece eh, el agar.io, el agar ¿eh? La bolita esa parece. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Dios, tío, a ver ¿Qué pasa, tío? Qué guapo A ver qué va a hacer Con eso va a ser lo mismo Pero con muchas más bolas ¿Verdad? Dios Qué guapo, tío Qué guapo LOL Qué guapo, tío me, me resulta muy curioso este vídeo, bro. O sea, guapísimo. Qué guay, tío. Qué guay. Se queda todo lleno de bolitas. Lo vacío, entero. Bueno, no, me quedan un par de bolitas también. Qué guay, tío. Las bolitas, esas son un huevo. Vale. Vale Lo meto bajo el agua y lo saca ¿Qué? LOL LOL Eso está guapo, eso está muy guapo eso está muy guapo, tío. Dos huevos. Está bien eso. LOL. Qué guay. Coca-Cola. Creo que se viene. Ojo. Mentos. Se viene el espectáculo. Paramos el vídeo Ponedme abajo en los comentarios y antes de mirar el vídeo qué creen que ha pasado Vale, le damos Yo creo que Va a salir O sea, se va a quedar todo lleno Como con, con la espuma afeitar O sea, se va a quedar todo lleno de eso De Coca-Cola Creo que sí, ojo Creo que es lo que yo dije Qué guapo Sí, es más o menos lo que yo dije Qué guapo LOL LOL Piscina de Coca-Cola Mira cómo he echa la Coca-Cola No, a ver, yo me lo imaginaba como que se quedaba arriba Como en eso Pero bueno LOL Es la agua negra O sea, negra y... O sea, por arriba se me negra LOL, tío Ojo que lo va... ¿Ojo? Lo va a explotar Va a explotar, va a explotar Va, explotó Oh, que quedó vivo la de Fancy y la de Coca-Cola, eh Dios Toma, oh, la cámara <risa> Puff, Dios, explotó, pero, pero muerte <risa> Fatality Oh, oh, oh. qué guapo oh, oh. uy <risa> dios qué... <risa> tsunami No, <tío>. Los... tsunami <risa> qué guapo tío LOL, lo reventó completamente. Vale, chupachus. Vamos a quitar esto yo. Vale. Vale ¿Ojo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de chupachus. Dios, están explotando todo si me hace como cristal en plan sí me entiendo vale lol tío <ríe> lo va a destrozar lo va a destrozar va a destrozar el ratón ¿Eh? Toma. ¡Au! Le quito el cable. ¡Pachua! No. No. Le quito... Dios, lo abrió. Lo abrió. Ya estaría muerto. No. Lo mató, tío. Dios. Y bien, chicos, si os ha gustado este vídeo, este maravilloso vídeo, dejad un pedazo de like abajo, el like abajo, el de like abajo. Comentadme qué os ha parecido el vídeo, que, que estuvo bastante guapo este vídeo. Si queréis más vídeos como este. Vamos a llegar a 200 likes. A 200 likes me parece una cifra razonable. Y bueno chicos, hasta aquí el pedazo del vídeo de hoy. Sabéis que podéis seguirme por las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y hasta la próxima. Adiós.